Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste?